Ok, pues vamos empezando, sale ya la última parte de, del tema que estamos estudiando que es este principio del módulo máximo Ya la semana pasada, y bueno el inicio de la semana, el lunes, nos encargamos de hacerlo para funciones holomorfas Obtuvimos una, una versión tanto global como local eh, Y bueno, nada más porque vale la pena decirlo, ¿no? Como consecuencia tuvimos, obtuvimos este lema de Schwartz bien interesante y lo que vamos a hacer ahorita es, este, pues vamos a, básicamente, este, a encontrar un análogo para funciones armónicas, ¿vale? Y, y ya la semana pasada les había dado un poco la introducción, ¿no? La idea es que, recuerden que en toda función holomorfa, su parte real y su parte imaginaria son funciones armónicas, ¿no? Es decir, se la ecuación de Laplace. plaza. Eh, lo que vamos a hacer el día de hoy es obtener un regreso de esta afirmación, eh, que ya más o menos lo hemos comentado la semana pasada, y con ese regreso vamos a demostrar que también las funciones armónicas tienen un principio del módulo máximo. ¿Sale? ¿Cómo? Pues básicamente llevarlo al principio del módulo máximo que tenemos para funciones holomórficas. Entonces les comparto mi pantalla y empezamos este bonito tema. ¿Vale? Aquí está. Sale. Ok, entonces, pues estamos en esta proposición, eh, la vuelvo a leer para que la recordemos y directamente pasamos a la demostración. ¿no? La semana pasada ya, eh, perdón, el lunes ya les platiqué de cuál era la, eh, la intuición acerca de esto y qué es lo que nos está diciendo. ¿no? Entonces, fíjense, empiezo con U, un subconjunto de los complejos, que es un abierto y conexo, y voy a considerarme U pequeñita, una función armónica que tiene dominio u y trivialmente tiene que tener como dominio los reales y voy a pedirle que esa función sea de clases de 2, ¿no? es decir, todas sus parciales hasta dimensión 2 existen y son continuas ¿vale? entonces lo que dice la afirmación es que entonces esta u va a ser de clases de infinito y va a ser infinitamente diferenciable y si ustedes me dan z0 un punto en u para ese punto voy a poder encontrar una vecindad, vamos a llamarle v donde esa función U va a ser la parte real de una función holomorfa definida en esa vecindad V, ¿no? Del punto Z0, ¿sí? Entonces, eh, noten que ese primer enunciado es local, ¿no? Estamos diciendo, dado un punto puedo encontrar una vecindad donde U es parte real de esa función, pero sobre un... De un perdón, es parte real de una función holomorfa, pero es sobre la vecindad que vamos a encontrar para el punto Z0, ¿vale? Y la segunda cosa que dice la proposición es que si ustedes piden que u sea simplemente conexo, es decir, no solamente pido aquí conexidad, sino simplemente conexo, entonces, este resultado de la existencia de la función holomorfa vale para todo u, ¿no? Es decir, no solo para una vecindad, sino para todo u lo podemos asegurar, ¿vale? Y esta es claramente una especie de regreso, ¿no? Con, claro, con más hipótesis y más condiciones, de este enunciado de una función holomorfa tiene parte real y parte imaginaria, una, este, una función que es armónica ¿Vale? Entonces pues vamos a pasar directamente a la demostración Y la demostración pues no... O sea con toda la herramienta que tenemos Va a ser bastante sencilla Fíjense por qué Entonces voy a empezar Primeramente demostrando el segundo resultado Es decir voy a suponer que u es simplemente conexo Y quiero con eso demostrar Que puede entonces encontrar una función holomorfa F Pero definida fíjense En todo u Es decir tomándome v igual a u Que me cumple esta condición Es decir que u es su parte real ¿no? Esta función holomorfa Y bueno, ahorita les voy a decir Cuál es la razón básica, ¿no? De por qué vamos a demostrar primero el segundo caso Y la idea es muy sencilla, es porque Si queremos obtener el resultado este local Pues realmente lo que vamos a hacer es Vamos a tomarnos una bola, ¿no? Y sabemos que el resultado se vale para simplemente conexos Pues para una bola que simplemente conexos se va a valer Y con eso voy a jalar el resultado local ¿Va? Entonces la razón por la que quiero demostrar Primeramente el segundo enunciado Que es, repito, bajo la hipótesis de U simplemente conexo ¿Va? Entonces fíjese, bajo esta hipótesis Entonces voy a definir una función Auxiliar que me va a permitir demostrar Lo que queremos, que es decir la existencia de esta f Y le voy a llamar g Entonces esta g va a ser una función Que va a ir de mi conjunto u Que es el dominio de mi función u pequeñita fíjese, Y tomar, y, toma, y va a tomar valores complejos ¿Van? ¿Cómo voy a definir esta función? Pues básicamente la voy a definir de la siguiente forma ¿no? g en z Va a ser la parcial de u respecto a x, ¿no? Claro, valorado en z, menos y veces la parcial de u respecto a y, valorado en z. Uh -huh. Entonces, así voy a definir esta función. Vean que esta función está bien definida porque justamente mi función no pequeñito es de clase C2, ¿no? Entonces, bueno, en particular existen las parciales tanto en x como en y, las simples, ¿no? Y lo que estoy tomando es esta combinación. Si ustedes se fijan un poquito, noten que como que el truco de por qué se nos puede ocurrir definir esto es que... Si yo luego encontrar, fíjense, una función f que tenga por parte real a u, que es lo que quiero construir ahorita, esta debería ser su derivada. Y por ahí va a ir la tirada, ¿no? Vamos a demostrar que esta función g es una función que es holomorfa. Y si demostramos que es holomorfa, por el teorema este que vieron con Frank, ¿no? De la primitiva, vamos a poder encontrar una función que tiene por derivada la g. Y de ahí vamos a jalar la construcción, ¿va? Que queremos para la función es a u. Pues bueno, no me adelanto mucho, nada más les digo cuál era la intuición respecto a la definición de esta G. Y vamos a demostrar que esta función que, que tengo aquí es una función que es holomorfa. ¿Vale? Entonces, a ver, pues ¿cómo lo vamos a hacer para demostrar que es holomorfa? Pues vamos a ver realmente la condición esta que. o la caracterización que vieron con Frank, ¿no? Vamos a ver que es realmente diferenciable y que se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Vale? Entonces, bueno, pero noten lo siguiente, ¿no? O sea. Noten que si yo calculo la derivada parcial respecto a x, ¿no? De la parte real de esta función que tengo aquí, o bueno, de la parcial de u respecto a x, ajá. Así es la parte real, ¿no? Porque la función es, toma valores reales. Y si calculo la parcial respecto a y de la parte imaginaria, que en este caso sería, bueno, menos la parcial de u respecto a y, pero bueno, realmente como el menos es un signo, me queda la segunda parcial en cualquier caso, estas dos parciales son continuas, ¿No? Y sabemos que si una función no tiene parciales, ¿no? Que son continuas Esa función es realmente diferenciable ¿no? Entonces, aquí ya deduzco directamente Y aquí voy a utilizar la hipótesis, ¿no? Por primera vez de ser de clases C 2 De que la función esta, ¿no? Que estoy definiendo es diferenciable sobre los reales Entonces, para que en realidad yo pueda concluir que la G es holomorfa Me faltaría demostrar que esta función cumple las ecuaciones de Cauchy-Riemann ¿No? Pero vean, en este caso aquí les pongo cuáles son las ecuaciones de Cauchy-Riemann ¿No? O sea, la primera ya sería... La parcial respecto a x de la parte real de la función esta, g, que es la parcial de u respecto a x, que esta es la parte real, tendría que ser igual a la parcial respecto a y de la parte imaginaria. Aquí, como si sí quiero calcular algo de forma puntual, o sea, si recuerden que la parte imaginaria si es, es menos la parcial de u respecto a y, ¿va? Entonces vean esta ecuación que tengo aquí. Entonces me quedaría esa es la primera ecuación de Cauchy-Riemann. La segunda sería que la parcial respecto a Y de la parte real, que en este caso es la parcial de U respecto a X, tendría que ser igual a menos la parcial respecto a X de la parte imaginaria. Entonces, la parte imaginaria va con sus debidos signo menos, ¿va? Ahora, esas son, las, esas son igualdades que quiero ver que se cumplen. ¿Por qué se cumplen? Pues si se les quedan viendo a esto, fíjense que la primera igualdad que tenemos aquí, sería la segunda parcial de U respecto a X es igual a menos la segunda parcial de U respecto a Y. Eso es lo mismo que decir que la segunda parcial de U respecto a X, más la segunda parcial de U respecto a Y, es cero. O sea, lo que estamos diciendo ahí es que U cumple justo la ecuación de Laplace, ¿no? Entonces, esa primera igualdad se cumple porque la función U es armónica. ¿Y por qué se cumple la segunda igualdad? Fíjense, pues la segunda es, por un lado tendría la parcial de U, primero respecto a Y, después respecto a X, Sería igual a, este menos este menos, me dan un más, y fíjense, me quedaría la segunda parcial de U, primero a X y después respecto a Y. Pues como la función es de clase C2, acuérdense que las parciales cruzadas conmutan. Pues esta segunda igualdad se cumple otra vez por ser la función de clase C2. Entonces, como estas dos cosas me, son las ecuaciones de cauchy riemann y acabamos de ver que se cumplen una por ser U armónica y otra por ser U de clase C2, entonces ya de aquí podemos concluir que la función que definimos esta, la G que tenemos aquí, es una función que es holomorfa, en todo U, ¿no? Entonces ya concluí que G es holomorfa. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer para demostrar lo demás? Pues muy sencillo, ahora sí vamos a ocupar el teorema de la primitiva. Como U es simplemente conexo, yo sé por el teorema de la primitiva que puedo encontrar H, una función que va de U a los complejos, que, bueno, trivialmente es holomorfa, y con la propiedad de que la derivada de la H sea la G, ¿vale?, en particular, vamos a hacerlo, vamos a ver qué quiere decirnos esta condición. Fíjense, si la, si la h yo la expresara, ¿no? Como su parte real más su parte imaginaria, eh, la derivada la podría calcular de la siguiente forma. H' de z sería la parcial de la parte real respecto a x, y eso claro, valorada en z, menos y veces la parcial de la parte real, la h respecto a y, y eso claro, valorémoslo en z. Entonces vean. Aquí tengo una expresión para la h', prima y aquí yo tengo una expresión para la g, que es la fórmula la que la definimos. Como estoy diciendo que puntualmente en todo u, g es lo mismo que h, vean que eso querría decirme que la parte real y la parte imaginaria de estas funciones serían la misma. O sea que la parcial de u respecto a x, tendría que ser lo mismo que la parcial de la parte real de h respecto a x, y que menos la parcial de u respecto a y, Tendrá que ser igual a menos la parcial de la parte real de H respecto a Y. Esta segunda condición, fíjense que les puedo quitar el signo de menos, escribirla simplemente como la parcial de la parte real de H respecto a Y, tendrá que ser la parcial de la parte de U respecto a Y, ¿va? Que son estas ecuaciones que acabo de escribir aquí, ¿vale? Entonces fíjense, le viendo feo a estas ecuaciones. Estas ecuaciones me dicen, tengo dos funciones a saber, U pequeñita y la parte real de H, que fíjense, son funciones que tienen como dominio a U y tienen como codominio a los reales. Entonces son funciones de, de variable real, ¿no? Eh, bueno, con codominio real, ¿no? Y tienen dominio U. Y estoy diciendo, estas dos funciones, cuando calculo sus parciales respecto a X y respecto a Y, coinciden en todo U. Bueno, pues sabemos que si esto sucede, entonces esas funciones deben diferir por una constante, ¿No? ¿Qué decir, ¿qué quiere decir eso? Que puedo encontrar una constante, ¿no? Que en este caso son los reales, porque ahí es el codominio de ambas funciones. Existe lambda en los reales, con la propiedad de que la parte real de H es igual a vc U más lambda. ¿No? También la pude haber escrito de la otra forma, ¿no? O sea, u es de la forma la parte real de H más lambda, pero la voy a escribir así. ¿Va? Entonces, le escribimos así. Ok. Y entonces, fíjese, ya con esto ya logro hacer lo que queríamos. ¿Por qué? Porque fíjense que si yo defino mi función f, de la cual nos habla la proposición, como la función que obtengo de tomar h menos lambda, pues de entrada, esta es una función que, van que trivialmente va de u, subconjunto de los complejos, aquí ojo, son los complejos, aquí voy a cambiar eso, y, y tiene valores, los complejos, esta es una función compleja, porque el h era una función compleja, está muy mal escrito, ajá. Entonces es una función que va de los complejos en los complejos, y tiene dominio u, ¿va? Segunda condición, fíjense, esta f trivialmente solomorfa ¿por qué? porque h es solomorfa y cualquier constante es solomorfa entonces si me tomo la diferencia de dos funciones solomorfas es una función holomorfa y ahora, última condición ¿qué pasa si yo calculo la parte real de la f? bueno, si yo calculo la parte real de la f vean que como este lambda es un número real esto lo obtengo directamente de calcular la parte real de h menos la parte real de lambda ¿no? y como lambda es real la parte real de lambda es lambda ¿no? Entonces, la parte real de la f es precisamente la parte real de h menos lambda. Pero de esa ecuación, la parte real de h menos lambda es u. Entonces, ya de eso concluyo que la parte real de la f es u y ya logré entonces demostrar esta primera afirmación, que es que bajo la hipótesis de u ser simplemente conexo, puede encontrar una función holomorfa de tal manera que su parte real sea la función armónica o pequeñita. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí está. La primera parte de la demostración ya está. Ahora nos falta demostrar la segunda parte, que es, yo no sé que u sea simplemente conexo, y quiero demostrar que, la, que el resultado vale para una vecindad de cualquier punto que yo me tome. Entonces vamos a ocupar la técnica que les dije hace ratito, ¿no? Entonces, voy a tomarme z0, un punto en u, ¿vale? Entonces fíjate, U es abierto Como U es abierto Por definición Puedo encontrar una epsilon mayor a 0 De tal manera que la bola Con centro en Z0 Y radio epsilon Se encuentre totalmente contenida en U ¿Vale? Ahora ¿Por qué quiero observar esto? Bueno, pues recordemos Que cualquier bola Es simplemente conexa ¿No? Y además, fíjense, esta bola que tengo aquí tiene como punto a Z0, es decir, es una vecindad abierta de Z0, ¿no? Entonces, puedo aplicar lo que acabo de demostrar ahorita, ¿no? Si yo me tomara la función esta con la que empezamos, U, y no la considero en todo U, sino que la restrinjo a esta bola, pues la función sigue siendo armónica, ¿no? Y más aún como esta cosa es simplemente conexo, y ya demostré que el resultado vale para simplemente conexos, Puedo encontrar en esta bola Una función holomorfa De tal manera que su parte real Sea la función armónica u esta ¿No? Entonces pues básicamente tengo que tomarme v igual a la bola Esta Y el resultado se sigue Por lo que acabamos de demostrar Ajá Y para concluir Tendría que demostrar Que la u es de clases de infinito Pero eso es obvio ¿No? Porque como la f es holomorfa Recuerden que demostramos, como consecuencia de las fórmulas de Cauchy, que las funciones holomorfas eran infinitamente diferenciables. Y como u es la parte real de una función infinitamente diferenciable, pues u debe ser infinitamente diferenciable. ¿Vale? Entonces, esto ya me demuestra la proposición que habíamos comentado desde el día lunes. ¿Va? ¿Alguien tiene alguna duda o alguna pregunta de la demostración o en general del enunciado? No. Bien. Ok. La proposición que tenemos ya en resumidas cuentas nos dice que Cualquier función armónica la puedo escribir como parte real de una función holomorfa, ¿no? Si U solo es abierto y conexo, bueno, esto solamente se puede hacer de forma local. Si U es simplemente conexo, ¿no? Además de ser abierto y conexo, por supuesto, esto se puede hacer en todo el dominio, ¿no? De la función en cuestión. Eh, como ejercicio... También es facilísimo demostrar De hecho, fíjense, lo puse aquí como corolario Que no solamente puedo poner la, eh, A cualquier función armónica Como la parte real de una función holomorfa Sino que de hecho también puedo ponerlo Como, una part como la parte imaginaria De hecho, si, leen el si leemos el enunciado Se van a dar cuenta que es exactamente el mismo enunciado de arriba Nada más que ahora La conclusión es Toda función armónica Es parte imaginaria de una función Holomorfa Otra vez, si U es abierto y conexo esto solamente se vale de forma local. Pero si U es abierto y simplemente conexo, entonces el resultado vale en todo U. ¿Vale? Y como les pongo aquí, realmente esto es un corolario. Porque la demostración ya no hay que hacer absolutamente nada. Fíjense, ¿por qué? Porque fíjense que si ustedes tienen, o se empiezan con su función armónica, esta U pequeñita, ¿no? Que va de U mayúscula en los complejos. Y se encuentran, vía el teorema anterior, la función esta H que va de u a los complejos, que satisface que su parte real sea la función armónica esta u pequeñita, fíjense que lo que puedo hacer es lo siguiente, ¿qué pasa si yo tomo f definida como el producto de la función h por i? Bueno, pues como esta función la obtengo de multiplicar una constante por una función holomorfa, es una función holomorfa, ¿no? Y más aún, observen lo siguiente, Observen que si yo calculo la parte real de esta, fun de esta función este, de este a ver, mejor dicho, si yo calculo la parte imaginaria, porque quiero obtener la parte imaginaria, si yo calculo la parte imaginaria de esta función f, como esto es i por h, eso coincide, ¿no? Con la parte real de h. Y como esta h la construimos, ¿no? Para que su parte real fuera u, pues ya obtengo con eso que ¿ok? la parte imaginaria de f tiene que ser u. ¿no? Entonces realmente fue un corolario bien fácil, sabiendo lo anterior. ¿Vale? Entonces, ya con esto ya redondeamos, ¿no? Este resultado que les platicó Frank en el capítulo 2 de que toda función holomorfa tiene parte real y parte imaginaria. Este. Funciones armónicas. No se los platicó, no, o sea, realmente se los demostró, ¿no? Con las ecuaciones de cauchy riemann Ya demostramos que hay un recíproco, ¿no? Que pide como hipótesis tener, otra vez, un subconjunto abierto y conexo. Y hay que pedirle a la función armónica que sea de clase C2. Eso fue bien importante en la demostración. ¿Vale? Entonces, bajo esa hipótesis, toda función armónica, puedo verla como parte real de una función holomorfa, o como parte imaginaria de una función holomorfa. Como más les guste. ¿Vale? Entonces, ok. Ahora, ¿para qué queremos esto? Bueno, pues otra vez les recuerdo, ¿no? Queremos demostrar el principio del módulo máximo, para funciones armónicas y ya sabemos que esta función se vale este principio se vale perdón para funciones holomorfas y más aún ya sabemos cómo se relacionan las funciones holomorfas con las funciones armónicas entonces ya suena cantado no lo que vamos a hacer es si empezamos con una función que es armónica vamos a con esa función intentar armar una función holomorfa vía los teoremas que acabamos de ver a aplicar el principio del módulo máximo ahí y después regresarlo al principio, a un principio del módulo máximo, pero repito, para funciones armónicas. ¿Vale? Entonces, pues vamos a demostrar eso, que se van a dar cuenta que es, la demostración ya es muy fácil en este momento, ¿no? Entonces, esa va a ser la proposición siguiente. Que, bueno, se le va a llamar el principio del módulo máximo para funciones armónicas, ¿verdad? Como es de esperarse. Fíjense. Entonces, a ver, ¿qué dice este principio? Lo que esperamos. Supónganse que yo empiezo con una función u pequeñita Que va de u, un subconjunto de los complejos en los complejos Que es armónica en todo su dominio Que es u Y además u es abierto y conexo ¿Vale? Entonces fíjense Como es una función que toma valores reales Fíjense, lo que voy a decir es lo siguiente Voy a suponer que esta función u Tiene un máximo relativo en z0 No se sé, tiene, existe algún punto en el dominio donde esta función u quinta tiene un máximo relativo, ¿va? Entonces lo que dice este principio es que puedo encontrar una vecindad del punto Z0 con la propiedad de que u es constante, ¿va? A ver, fíjense, si fueron observadores, noten que este principio es el claro análogo del principio del módulo máximo para funciones holomorfas, pero su versión local. Entonces, esto en realidad en realidad es una versión local del principio del módulo máximo, pero para funciones armónicas. ¿Vale? Y así como hay una versión local, va a haber una versión global que se va a demostrar con la versión local. ¿Vale? Ya no lo vamos a hacer eso, no lo vamos a anunciar al final de la demostración de eso. Porque, como ya demostramos cómo pasar de la versión local a la global en el caso de funciones holomorfas, la demostración va a ser exactamente igual para funciones armónicas. Entonces, eso será algún ejercicio que vendrá aquí en las notas. Y dudo mucho que se lo vayamos a preguntar en la tarea. ¿no? Pero en cualquier caso, o sea ya saben ¿no? cómo hacer el paso. Y de hecho, pueden leer las notas para nada más adaptarlo para el caso de funciones que son armónicas. ¿Va? Entonces, bueno, para ya no decirles más bla bla bla, vamos a pasar a la demostración de ese principio del módulo máximo. Para funciones armónicas ¿Vale? Bueno, pero antes a lo mejor eso esto Les pregunto ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario que quiera hacer? ¿Algo que no haya entendido? ¿No? Bueno, entonces... Pasemos a demostrar este principio ¿Sale? Ok, entonces Voy a tomarme B, un subconjunto de U Una vecindad En la que z cero es máximo relativo de U No o se recuerden Ser máximo relativo quiere decir puedo encontrar un abierto Donde el punto en cuestión es máximo ¿no? Entonces Aquí está la vecindad, ¿no? La vecindad es abierto, ¿vale? Entonces, lo único que estoy tomando es esa vecindad uh -huh. Y fíjense Lo que estoy diciendo acá es sin pérdida de generalidad, puedo suponer que esta vecindad es una bola. ¿Por qué? Porque a mí, fíjense, ser máximo relativo, ¿qué quiere decir? Puedes encontrar un abierto donde Z0 es máximo de U. Pero, fíjense, como este conjunto V es abierto, yo sé que puedo encontrar alrededor de Z0. Una bola totalmente contenida en V. Entonces fíjense, si la U tenía como máximo a Z0 en el conjunto este B, en particular va a seguir teniendo como máximo a Z0 en la bola que se encuentre contenida. ¿Va? Entonces por eso puedo tomarme en particular una bola, ¿no? O suponer que V es una bola. Como quiero hacer las cosas de forma local, no me importa qué vecindad sea y puedo suponer que es directamente una bola por el argumento que acabo de decir, ¿no? Si no es una bola, sé que hay una bola contenida y me restringo a la bola y ahí sigue siendo máximo. ¿Por qué? Porque es un conjunto más chiquito, ¿no? De donde ya sabía que el conjunto era un máximo. ¿Va? Ok. Entonces ahí está. Entonces voy a suponer que es una bola. Ahora, voy a ocupar el resultado anterior. Como es una bola, las bolas son simplemente conexas, ¿no? Entonces, yo sé que existe... Una función que va de V ¿No? Que es un conjunto de los complejos En los complejos Que es holomorfa Y con la propiedad de que la parte real de esa función Me da la función U ¿Va? Entonces estoy esa padre Porque ya construí Una función holomorfa que tiene que ver con U ¿Va? Que es lo que yo les comenté antes de hacer la demostración Ok, pues bueno, entonces ya tenemos esta función holomorfa Vale Ahora Fíjense que si yo tomo la composición de la función esta f con la función exponencial, obtengo la función que le voy a anotar e a la f, que puntualmente e a la f, valor en z, se calcula como, toma f de z, y a eso aplica el exponencial, no en la composición directamente. Y fíjense que esta función que tengo aquí, es una función que va de v en los complejos, porque estoy componiendo dos funciones, ¿no? Que van de los... Bueno, la, la exponencial va de los complejos en los complejos y la función f va de v en los complejos. ¿no? Entonces, el dominio es v, que es la primera función que aplico, y el codominio es los complejos, que es el codominio del exponencial. ¿Va? Entonces, tengo esta, esta función que tengo aquí. Y fíjense que esta función es holomorfa. ¿Por qué? Porque es composición de dos funciones holomorfas, ¿no? Y justo ¿no? cuando vieron holomorfía con Frank, vieron que composición de funciones holomorfas es holomorfa. Y de hecho se cumple la regla de la cadena, ¿no? Aquí lo que nos importa más es que sea una función holomorfa. ¿Va? Y ahora, y aquí va la observación crucial. Además observen que si yo calculo la norma de e a la f, eso es e a la parte real de f. Que como la parte real de f es u, eso es e a la u. A ver, aquí sí quiero, eh, quizás, es escribir un poquito el cálculo, que es una bobada en realidad, como se van a dar cuenta ahorita. Pero, es que quiero que observen algo, o sea, observen que aquí lo que estoy calculando es la norma de E a la F. Esta exponencial que tengo aquí adentro, es la exponencial compleja. Ajá. Y vean que la exponencial que estoy tomando aquí, ¿no? Esa es la exponencial real, porque la parte real ya tomaba valores reales. Y recuerden que la exponencial, cuando yo la restrinjo a los números reales, la exponencial compleja, por supuesto, coincide con la exponencial real. ¿Va? Ok, entonces, noten esto es algo bien importante. ¿ajá? Entonces, eso que tengo aquí es la exponencial real de ambos lados, y aquí lo que estoy calculando es la norma de la exponencial compleja. Ahora, ¿por qué se da esta igualdad? Pues bien fácil, fíjense. De hecho, hasta ahora ya estoy ayudando en hacer la de, el cálculo de eso, ¿no? Pero es una cosa bien sencilla. Si ustedes escriben f como su parte real más su parte imaginaria. Entonces fíjense que si yo calculo e a la f. ¿Quién era por definición la exponencial de un número complejo? Era e a la parte real. Que en este caso sería la parte real de la función. Y luego sería cis de la parte imaginaria de f. ¿No? Eso es por definición. Ahora, calculen normas. Me queda e a la f y tengo el producto de esas dos cosas, de esos dos complejos. De hecho, vean, este era el número real, ¿no? Porque esa era la exponencial real. Entonces, tengo el producto de dos números complejos, la norma abre productos. Entonces, sería e elevado a esto por cis de la parte imaginaria de f, ¿no? Así. Y ambos le saco la norma y los multiplico. Como es el exponencial real... La norma coincide con el valor absoluto Y la exponencial siempre es no negativa entonces Ese primer término Es e a la parte real de f Por eso desaparece la norma Y luego aquí me quedaría cis de la parte imaginaria Pero recordemos que cis de un complejo cualquiera que en particular la parte imaginaria Era coseno del complejo en cuestión Más i veces El seno del complejo en cuestión ¿No? Entonces si ustedes sacan la norma de este cis, de la parte imaginaria, fíjense que nos va a quedar. Nos queda la raíz de ese primer término al cuadrado, que es coseno al cuadrado, más ese segundo término al cuadrado, que es seno al cuadrado. Entonces coseno al cuadrado más seno al cuadrado nos da 1, entonces esto nos queda 1. Entonces por eso no aparece aquí ya el cis. Y por eso es que tenemos la igualdad de esa de la cual nos abren las notas. Va? Ok, entonces. Tenemos ya esta igualdad. Ahora sí, fíjense muy bien lo siguiente. Recuerden que la función exponencial real es una función monótona no decreciente. O sea, en pocas palabras, si x0 es menor o igual a x1, e a la x0 es menor o igual a e a la x1, ¿va? Entonces fíjense, eso quiere decirme que si z0 es un máximo en V de la función U, esta armónica, vean que Z0 debe ser máximo de E a la F, nuevamente en el dominio que estoy considerando que es la V, porque repito, no o sea, por la condición esta de ser la exponencial real, no decreciente, ¿vale? Entonces ahora sí, ¿qué es lo interesante de esto? Como esta E a la F es una función armónica, y sé que existe para esta función, un máximo local, puedo ocupar la versión, a ver, creo que dije algo raro, lo que quiere decir es, e a la f es una función holomorfa, ¿ajá? va de los complejos en los complejos, ahora sí, y ya sé que esa función tiene un máximo, entonces, puedo ocupar aquí la versión local del principio del módulo máximo, ¿ajá? para las funciones holomorfas, y con esa yo concluiría que esta e a la f tiene que ser una función que es constante, ¿Vale? En todo mi dominio este V, que simplemente con eso. Pero fíjense que si e a la f es constante, otra vez no, por la descomposición esa que obtuvimos acá de e a la f es esto, estoy diciendo que es constante, tanto esta función como esta función tienen que ser ambas constantes. ¿No? Porque con esta función y esta función armo la parte real y la parte imaginaria de la función e a la f. En particular, la parte real ¿no? de la función e a la f, que como acabamos de demostrar es tiene que ver con e a la u, esa cosa tiene que ser constante. no Pero si e a la u es constante, pues como es la exponencial real, puedo aplicar logaritmo. Y eso me implicaría que la función u es constante. ¿no? Y entonces ya demostré que esta función u que tengo aquí es constante en la vecindad v, y eso ya me demostró la, la afirmación, no porque quería ver que la u era... Constante en una vecindad ¿Va? Entonces, les digan La demostración fue bastante Sencilla y bastante bonita, ¿no? Con la función armónica con la que empezamos Le ensamblamos en una función holomorfa Eso lo obtuvimos con los resultados Que acabamos de ver anteriormente Aplicamos el principio del módulo máximo ahí Y luego lo regresamos al caso de la función Que nos interesaba ¿Va? Ok, entonces Ahí está la demostración. Uh -huh. Y bueno, como les decía, más aún, si ustedes adaptan la demostración que hicimos, ¿no? Para ver cómo del principio local del módulo máximo para funciones holomorfas obtenía el principio global, ¿no? De, del módulo máximo para funciones holomorfas, pueden obtener de ese principio el principio del máximo. Pero para funciones armónicas. No lo vamos a hacer como les dije, va a venir como ejercicio aquí en las notas. Que como les digo, dudo mucho que venga como ejercicio en la tarea. Pero aquí simplemente les voy a dar el enunciado. ¿Vale? Entonces, el, la versión global es al principio el módulo máximo para funciones armónicas. Aquí diría lo siguiente: si yo empiezo con U, un subconjunto de los complejos, que es abierto, conexo, y recuerden, ¿no? Siempre que trabajamos versiones globales, le pedimos además que sea acotado ese conjunto. Y además pido u una función armónica definida en u cerradura, ajá, que además sea continua en u, entonces se van a cumplir las siguientes dos condiciones. U de z es menor o igual al máximo de los w tomados en u cerradura de u de w, ajá, es decir, bueno, en pocas palabras lo que aquí es, existe un máximo, ¿no?, y número dos, si puedo encontrar un punto z0 en u, con la propiedad de que u de z0 sea igual al máximo de aquí arriba, la u tiene que ser constante. O sea, si se fijan, salvo este error aquí de escritura, esta cosa es exactamente lo análogo, ¿no? Del principio del módulo máximo, la versión global, para funciones holomorfas. Me estoy regresando hacia él, ¿No? Por si no lo tienen tan presente Es exactamente lo mismo, ¿no? Nada más escrito, ¿no? De forma ya, o sea, en dos incisos, ¿no? Aquí está es exactamente lo mismo, ¿no? Empezábamos con U, un abierto, conexo y acotado F, una función continua, ¿no? En U Y que sea holomorfa en U cerradura ¿No? Holomorfa estamos cambiándolo por armónico Ajá Y fíjense Aquí decía al principio Si la función norma de F tiene un valor máximo, bueno, la, la función normal de f tiene un valor máximo en u, es lo que está diciendo el primer inciso, que u de z es menor o igual al máximo sobre las w en un cerradura de u, de w, entonces es la primera condición, y la segunda condición es, si dicho máximo se alcanza, la función debe ser constante. No creo que nos esté haciendo la, la afirmación esta, si el máximo se alcanza, no, en u, la función debe ser constante. pues es un claro análogo. ¿No? De esta versión, solo cambiando aquí la condición de holomorfía por ser armónica, ¿va? Y obviamente, bueno, hay que notar, ¿no? Que aquí la función iba, tomaba valores los complejos y las funciones armónicas toman valores reales, ¿no? Pero bueno, no hay mayor problema, ¿no? O sea, sabiendo cómo demostramos este, que es esta idea que aparece aquí Y básicamente, ¿no? Ocupando el truquito que utilizamos, ¿no? Para la versión local eh, del principio del módulo máximo para funciones armónicas uno puede demostrar este principio global que tengo aquí. ¿Sale? ¿Vale? Y bueno, ya para concluir esto, eh, les digo que así como comentamos, ¿no? En el caso de funciones holomorfas, así como hay un principio del máximo, también uno puede encontrar un principio del mínimo, ¿no? Y como sucede en muchos lados, ¿no? O sea, el punto es, así como tengo también principios, ¿no? Eh, local y global, el módulo máximo para funciones armónicas, también voy a tener el principio del mínimo para funciones armónicas y va a haber tanto su versión local como su versión global, ¿vale? entonces bueno eh, Pues, aquí termina el tema, ¿no? De el principio del módulo máximo, ¿sale? Que vuelvo a ser insistente, lo vimos tanto para funciones holomorfas como para funciones armónicas. Eh, el que más vamos a ocupar, obviamente, es el principio, ¿no? Eh, para funciones holomorfas, porque estamos estudiando variable compleja, ¿no? A nos importan este, funciones que sean holomorfas. Esa versión, este, estas versiones, ¿no? Para funciones armónicas también son importantes, pero corresponden más para estudiar en un curso de ecuaciones diferenciales, ¿no? O quizás en un curso de análisis armónico. Ajá. Entonces, esas no las vamos a ocupar, pero son aplicaciones, claro, aplicaciones teóricas que vale la pena discutir. En cualquier caso, yo de aquí rescataría, a ver, ojo, estos dos principios son importantísimos, ¿eh? O sea, lo que estoy diciendo es nada más, para el curso, no los vamos a ocupar, va, pero valen en otros lados. Lo que yo quiero resaltarles el día de hoy es, y que sí es una parte importante, ¿no? De lo que estuvimos estudiando, es, quiero que se lleven esa proposición, ¿no? Esta que vimos de, las funciones armónicas son partes reales de funciones holomorfas, de forma local, si tengo un abierto y conexo. Y de forma global, si tengo un abierto simplemente conexo. ¿Vale? Eso es quizás lo que yo más rescataría de esta discusión de funciones armónicas. Y como ya les dije, no. No porque lo demás no sea importante. Sino porque lo demás no lo vamos a utilizar inmediatamente que yo sepa. En el curso. ¿Va? Ok. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Entonces, si no tienen preguntas, eh, eso será todo por mi parte. El día de mañana viene Franca a seguir estudiando más estas aplicaciones, ¿no? Eh, y, y sí, es cierto, no son aplicaciones muy teóricas, ¿no? Pero son aplicaciones teóricas eh, de los principios que estudiamos en el capítulo anterior, no de toda la teoría de integración completa, ¿vale? Entonces, eh, yo no sé cuándo me toque venir, eh, pero en un principio, mañana viene Frank y van a seguir, creo que, platicando cosas de funciones armónicas, ¿no? Entonces, por eso también creo que vale la pena hacer esta discusión, ¿no? De los principios del modo máximo. Entonces, bueno, pues que tengan un excelente día, si no tienen ninguna pregunta más, y a ver qué día nos vemos, ¿vale? Que estén muy bien. Sale, bye.